Magnus empezó a echar humo. El pueblo se lo tomó como un espectáculo. ¡Vamos a ver a Magnus! ¡Sí! ¡Está echando humo! Es muy peligroso. Hace muchos años, un mar de lava destruyó un pueblo entero. Avisad al pueblo. Hay que huir hacia la meseta. ¡Corred! ¿Y tú? ¿No vienes? No. Yo debo hacer otra cosa. Hola, soy Alejandro, de Taller de Le Kids. Magnus el volcán fue un corto que realizamos el año pasado y que llevó mucho trabajo. La historia que nos inspiró fue la erupción del volcán de la isla de La Palma, aquí en España. Tuvimos que recortar muchas figuras para realizar esta animación y también muy muchas fotos. Gracias al Peace in the Sweet Club, al Film Festival, por darnos este premio. Esperamos que todos los niños comprendan que hay que cuidar la naturaleza para que todos podamos vivir en paz. Me despido con Magnus, desde Sevilla. ¡Adiós!